¿Qué onda? ¿Cómo están? Ya llevo un rato tototote de no publicar videos y pensé, bueno, pues es viernes por la tarde, vamos a echar un poquito de relajo y eh, pues aprovechar para jugar este juego que es un gusto culposo que tengo ya desde hace muchos años, se llama Real Racing y digo nada más para aquí mostrarles qué tan clavation ando con esto, ya estoy en el nivel 222, ahí está mi perfil, aquí lo tengo también en el, en el iPad, es lo que están viendo en pantalla. Y eh, justamente estoy aprendiendo a manejar estos carritos, pero sin las ayudas. Entonces en la sección de leyenda, esta parte de aquí, que ya la había terminado hace algunos eh, pues algunos ayeres. Eh, quiero probar ahorita esta pista del circuito corto ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo Cómo tomar algunas de las curvas Para eventualmente jugar esto en modo resistencia El modo resistencia dicen eh, No sé si sea cierto Pero dicen, hay una teoría de que si rebasas 42 coches, llegas a un modo Prácticamente infinito y puedes seguir corriendo Entonces, para lograr eso tienes que ser una carrera Prácticamente perfecta Y voy a aprovechar para practicar un poco entonces obviamente no voy a jugar con estos coches siempre, eh, esto es meramente una práctica y pues vamos a ver qué tal nos va y miren aquí justamente, ahí le di en el botón que no es, aquí tengo las ayudas apagadas, a ver qué tal me va, la verdad es que no he jugado mucho con esto, eh, por lo regular ju juego con esta inclinación B y he estado logrando bajar de la sensibilidad 8 a 7 a 6, y vamos a ver cómo vamos mejorando aquí sale esta es una carrera no es muy larga pero pues bueno van a verme aquí en modo vulnerable mientras les platico ok la primera curva es delicada porque hay que cuidar si sí rebasar algunos de estos coches tratar de no chocar generalmente la primera curva trato de tomarla por fuera luego ahí patino un poco ahí estamos ya rebasando unos cuantos y en esta modalidad para ganar tiempo si sí puedes cortar de repente algunas curvas como esta Ah, ahí aproveché para irme por el pastito uh -huh. y esta sección de aquí es complicada pero hay que agarrarle la onda Ahí ya no estoy acelerando estoy frenando Ay, se, se me atravesó qué manchado ok esto es algo que no deberíamos hacer hay que cuidar no colisionar demasiado y aquí estoy tomando otro atajo justo antes de la recta ahí del lado derecho que está esta parte negra estoy aprovechando para frenar y vamos a ver si podemos superar estos dos monigotes de aquí estos son bots que no corren de manera muy inteligente. Pero la verdad es que sí corren bastante rápido y hay que aprender a tomar algunas de las curvas. Entonces aquí vemos otra vez. Uy, me pegó. Ahí también choqué. Eso no es de ninguna forma una buena estrategia. Pero como les digo, estoy aprendiendo a controlar controlar el coche. Así que dijo, bot me acaba de pegar cuando rebasas un coche en resistencia los, los coches tardan 5 segundos en desaparecer no es el caso de esta carrera pero justo aquí vamos a vamos a ver qué podemos lograr ya estamos en la segunda vuelta empezando la tercera eh, Y aquí, esa curva me cuesta muchísimo trabajo tengo que ver dónde son los puntos así ideales para frenar y ya estamos a punto de llegar aquí con el último aquí también he visto que de repente en algunos tutoriales los que llevan muchísimos años corriendo frenan mientras aceleran. No sé bien qué efecto hace eso, pero aquí vamos a tratar de completar esta carrera. Justo ahí donde está la banda negra del lado derecho es cuando empecé a frenar. Aquí voy a tratar de mantenerme dentro de la pista. Ahí ni modo, ya me salió un poquito también digo que quieren todo perfección, pues no, por supuesto que no lleva tiempo y la verdad es que sí es un reto dominar esto pero es un, un juego que como les mencioné me gusta muchísimo y está muy muy muy adictivo, no soy así gamer de juegos de otro tipo, estos jueguitos a veces algunos ni siquiera los consideran juegos dignos de gamers pero la experiencia de usuario en el teléfono en un ios o en el ipad es bastante buena uh -huh entonces pues bueno aprovechamos para practicar esto y pues les platico que sí he estado con muchas clases he estado dando bastantes clases eh, retomamos varias varios proyectos también y pues espero que pronto vuelvan a salir más videitos también de pro tools y cosas ya más técnicas tutoriales y demás ¿no? pero también para que vean que el, este individuo llamado tío tom que de repente hace sus videitos de pro tools también le gusta jugar carreritas de coches ¿ah? Bien, estoy muy contento de que en sala de audio En otros lugares eh, llevamos ya un rato De clases presenciales desde enero Y pues me ha gustado mucho jugar ping pong Ahí en la mesa de, de sala de audio También es como muy diferente interactuar Con, con los alumnos y demás jugando en la mesa Pero bueno, ya me desvié del tema Vamos de retache para acá A ver si logro tomar esta recta bien uh -huh. Ahí estamos Empiezo a frenar desde acá Suelto el acelerador para no patinar Luego vuelvo a cerrar un poco, suelto y la idea es tomar esa curva Pero de manera muy ligera Ajá, Y Vamos a avanzar un poco más Me quedan dos vueltas Terminando la sexta vuelta Para empezar la séptima Y aquí, esta es la curva que quiero practicar un poco Uy, ahí me fui mucho por el pasto Continuamos Aquí tomamos el atajo de siempre Ay, golpeé la pared No, no parte del aprendizaje no esos errorcitos el alto costo del aprendizaje mientras no me estampe contra una pared ya estamos ahí estoy recuperando terreno tuve que frenar para no chocarle a este cuate y volvimos a rebasar aquí a casi todos los coches ya por segunda vez y vamos por la última vuelta en estas curvas ya más me no lo estoy agarrando el patín este coche es muy pesado tiene más inercia y también tengo luego que experimentar con con coches más ligeritos a ver qué tan qué tan buena es la experiencia, si sí se siente bastante padre la, la inercia sobre todo con coches, ahorita están de moda los coches, ¡Ah, qué güey me pegaron ahí, ahí eh, este, los coches eléctricos tienen una inercia muy diferente que están de moda y también hay todo un circuito de, de coches electrónicos ¿no? pues bueno, la libramos eso es, ¿Sale? entonces pues bueno, quise hacer esto de, de experimento de grabarles un videito corriendo carreritas de Real Racing 3, espero que estén muy bien, les mando un abrazo, un saludo, a donde quiera que estén, eh, pues sigamos trabajando, sigamos, sigamos también divirtiéndonos de repente, y pues este canal no se ha suspendido, no, no, no nos hemos ido, por aquí estamos, pero pues bueno, también de repente la vida nos ganó y estuvimos haciendo otras cosas, entonces esperemos que pronto vuelva a haber más videitos de estos, y pues ni modo, hoy ya no puedo seguir jugando con este coche, vamos a ponerlo en mantenimiento, y también esta es una de las cosas padres de este juego que evita que andes de, eh, con, con la cuestión adictiva, ¿no? De estar queriendo jugar todo el tiempo. Pues como les dije, les mando un abrazo. Espero que estén muy bien. Sale, nos vemos pronto. Bye, gone.